Bendita, ¿Cómo están? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien anda por acá? Estamos en Twitch, señores. Un saludo, no sé si alguien esté por ahí. Eh, les avisé en las redes sociales que iba a andar transmitiendo hoy, hoy aquí en Twitch. este. Eh, pues bueno, vamos a jugar porque este también se va a transmitir. Es el que voy a... Eh, ya las simulaciones o los streamings que voy a estar haciendo aquí en Twitch. Debo decir que ya van a ser las simulaciones de Canal 49, ¿no? Los juegos que, que, que me aviente aquí los miércoles o viernes, van a ser eh, en los que voy a... a subir los sábados en la simulación de en YouTube en Canal 49. Entonces, este... Pues bueno, el juego que corresponde el día de hoy... es... Eh, ¡Ah! Contra los Raiders de, de, de Las Vegas, ¿no? Qué chistoso. Qué, qué raro suena el Raiders de Las Vegas. Pero bueno. Vamos a rifarnos contra los Raiders. Es el juego de... Ah, es el juego ya <risa> pactado. Es el último juego de pretemporada. Va a ser en, en, en Santa Clara, California, en San Francisco. Entonces, este, pues vamos a ver qué tal. Vamos a rifarnos contra los Raiders. A ver qué show. están? Raiders. Y vamos a jugar Carlos en All Madden. 342. Dice. Hola Pablo, aquí andamos de nuevo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, un gustazo saludarte, amigo. Qué bueno que llegas acá ya a la transmisión de, del Twitch. Vamos a rifarnos contra los Raiders, ¿no? Que es el juego de. el último juego de, de pretemporada que vamos a tener. Ya me los pasé, creo. En el Ahí están. Y vamos a jugar en All Madden. Este. Como tiene que ser, ¿no? Como juegan los hombres. <risa> este, qué chido saludarte, Carlos. Qué bueno que andas por acá. Vamos a ver si llega más bandita. Luis, Luis, dice Hola. Y Luis, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que andas acá también. Qué chido que andas, este, saludando acá a la banda. Luis, Luis. va a ser a la una. Dice Gonainer. Gonainer, Luis, Luis. Eh, Windy, vamos a ponerlo eh, el, el clarito, va a estar clarito aquí el el, el, el clima y pues uf, vamos a empezar debo decir que andan unos mosquitos aquí <ríe> rondándome se me colaron y, y para encontrarlos va a estar medio complicado pero espero que no me piquen mientras estoy porque aparte me calienta la sangre y, y está más cañón con los juegos y ya hoy voy a jugar en línea ya voy a jugar en línea a ver qué tal me va a ver, quién, a ver. <ríe> qué palizas o qué arrastradas me meten Va a estar eso, eso eso sí va a estar eh, entretenido. Pero bueno. Carlos Esquivel 342. Juego de Dice. ¿Crees que puedas jugar con Jalen Creo que sí va a jugar. Sí, fíjate que. Eh, de hecho, sí, ahorita lo voy a meter. Voy a tratar de meter más o menos el cuadro que, que creo que va a jugar. O el cuadro que me gustaría. Y dentro de esos. Voy a meter a Jalen Hurt Porque si sí aparece Jalen Hurt entonces lo quiero ver aunque sean Madden. A lo mejor no lo vemos en. En la vida real, nunca, pero vamos a verlo ahorita aquí en Madden. Antes de empezar voy a hacer los cambios pertinentes para meter a la gente con la que con la que yo quiero que, que juguemos. Igual voy a ir haciendo cambios, voy a empezar con Garopolo. Luego ya voy a meter a, a al señor este... Mira, aquí anda el mosquito. Y luego ya... Sí lo maté, creo. Y luego ya voy a meter a... Uh, a Trey Lance, a ver qué tal. Cheremont pues está lastimado, no, no, no lo va a jugar. Uh, ofán, a un fangacial en a Emory Thomas también. Quiero darles chance. Este, y ya, pues con los titulares, como va, la línea defensiva y la línea ofensiva. ¿no? Y pues pateamos, así va a empezar el juego. Ahorita, después del kickoff, hago los cambios. Vamos a meter a los. Ahí está. Touchback. Va a venir el señor Derek Carr. No, ya hice el análisis. El día de ayer de Canal 49. No sé si lo vieron. Estuvo chido. Carr tiene allá a Marcus Mariota atrás. También tiene quien le pique los, los, los, los, lo que dice los zapatos. Pero ah. Vamos a hacer los cambios pertinentes. ¿No? ¿Dónde está? Coaching. Depth Chart. Aquí, coreback. Vamos a iniciar con Garopolo. Ahorita metemos a Lance. Corredores. Eh, voy a meter. En el 2 voy a meter a Hasty. Porque creo que Hasty se está ganando ese spot número 2. Luego. El fullback Si check No de inicio. Receptores Divo Samuel. Ah. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a. Vamos a meter a Brandon Ayuk como número uno. A Samuel, vamos a ponerlo como tres. Y vamos a meter como dos a Hort. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué, qué trae el chavo aquí en el Madden. Eh, a la cerrada, Kittle. Sí, vamos a dejar que juegue un rato. Eh, la línea, Trent Williams. Eh, Laken Tomlinson. Alex Mack. Daniel Bronskill. Aunque aquí, fíjense. Voy a hacer un cambio aquí. A ver si está Moore. Que ha estado jugando bien. Ahí está. Jalen Moore. El novato de quinta ronda. Vamos a meterlo como, como guardia derecho. A ver si nos funciona. En lugar de Bronskill. Ahí está Jalen Moore. A ver si no cometo un error. Porque las presiones van a estar buenas. El tackle es McClinchin. Eh, Armstead. Chris Bosa, Ledy. Dice. Kinlow. Hola Pablo. Y Al -Sahir. Hola Chris Ledy. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida aquí a a la transmisión, eh, Warner, pa, dice, buenas noches Pablo, Juan, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean, a, aquí a la transmisión de, de Canal 49, Jason Barrett, dicen que no va a jugar, entonces lo vamos a sacar, vamos a, a meter a, pa, a, a dice, Queremos otra victoria, tiene que ser, tenemos que ganarle a los Riders para cerrar bien la temporada, Juan, este, Emanuel Mosley, el uno, ¿Y qué más? Así. Y el 2 vamos a meter a... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Dimitri Lenoir que está jugando bastante, bastante chido. Y en el 3... Tres... A ver cómo está esto. Ah, no. A Lenoir en el 2. Y a Ambrito más en el 3. Vamos a ver qué tal. Este... Free Safety. Jimmy Ward, sí, vamos a dejarlo. Y... Sefty Strong, vamos a meter a Ufanga Que yo ya soy fan de Ufanga desde ya Y ahí están, esos son los Ah, vamos al regresador de patadas Porque también me acabo de enterar que Richie James Este, Richie James se lesionó Y va a estar fuera como seis semanas Lo cual creo que ya Habla de que también a lo mejor Richie James No nos va a servir, y vamos a meter a Simba, Simba Webster como regresador de kickoff Y regresador de patadas a Brandon Ayuk Ahí está, ahí están los cambios ya Vamos a empezar Mm, vamos a jugar, vamos a ser que nos manda Dimitri Ryans. Vamos a usar agresivones con cargas. Un solo corredor, formación abierta. ¿no? Formación Alan bajo 17. Dice, selecciono Richie James. Creo que no pasará al roster de 53. Hola, buenas noches. Sí, es lo que estaba ahorita comentando. Richie James se lesionó. No sé si le alcance para el, para el roster. Son seis receptores. Entonces tomamos en cuenta que es Samuel, Ayuk, eh, Sherfield, ¿no? Sanu, cuatro. Este, por ahí está, pues, un lugar para a lo mejor Simba Webster y Richie James, tal vez, porque Jalen Hort, pues, vamos a ver ahorita, según dice Lynch, que sigue, siguen, pues, ahí que, que sí, que es por eso lo seleccionaron, no sé qué, están esperando que pueda jugar el domingo, pero si Hort se llegara a quedar, que lo mismo pues, sí podría ser ahí que, que llegue el señor, este... Que si sí le den aire a Richie James Es una lesión, imagínate estas alturas Ya es como Está cañón, ¿no? Yo digo que ya fue el señor Richie James ¿A dónde? La captura, ahí es Jeb Ron Que también estoy esperando verlo fuerte Este... Este, este domingo ya no, una, una serie que juegue Y ver su poderío Va a estar bastante chido Ahí está ¿Dónde? Derek Carr Cuarta y 22 señores Y vamos a tener el balón Ya empezamos bien Ya, esperamos, ya empezamos bien Esperemos que así sea el domingo No, ahí está el choque Yo tengo mucha fe en que sí Que ya veamos el, un poco del potencial De los Niners este domingo Aquí la patada Ayuk en el regreso. Y ahí está. ¡Oh, bien. A la 45. Muy buena posición de campo vamos a tener para este primer drive. Y ahí viene nuestra poderosa ofensiva ya con, con, con Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack. Pues sí, puse a este Murray de guardia derecho y Mike McLinchy. Y pues, los receptores son eh, Ayuk Y Hart Vamos a empezar pues, Con el sistema como debe de ser ¿no? Trips del lado izquierdo Va a ser un engaño de youtube Y ahí está, ahí está. Monster jalando, jalando Ahí está, ahí está. Primera carrera fueron 8 yardas Excelente, segunda oportunidad Y dos por avanzar Vamos a tratar de abrir un poquito el libro de jugadas, miren se me está abriendo el centro, iba a jugar una una un pase pantalla pero tiene, tengo completamente abierto el centro y por ahí puedo sacar muchas, muchas yardas me lo plancharon a Monster, pero lo importante era lograr el primer 10, se abrió la defensa y, y, y explotamos el hueco, primer 10 señores, primer 10 todo por tierra, no nos vamos a complicar. Eh, está, está, hay cinco frontales Bueno, amenazan carga del lado izquierdo Por ahí vienen los bloqueos Bien, Monster Ay, Casi Bien, buena ganancia eh, Cuatro yarditas Y va avanzando muy bien esta ofensiva Ya estamos en la 34 de los Raiders Segunda oportunidad, seis yardas por avanzar y Aquí la corrida por fuera Ahí, el bloqueo Ay, No lo aguantó, que el bloqueo Wilson, Dice Bona Inners Saludos Antonio so, Go Niners Go Niners, sean bienvenidos eh, Carritos Vivi, Juan, Chrissy, Alan Antonio, ya andamos por acá Este, pues, ahí vamos, ahí va nuestro ahí drive Tercera y cinco por avanzar Tercera y cinco, importante, tercera y cinco Garopolo, Garopolo, se echa para atrás ¿no? Lo están cubriendo, se abrió un guión bajo, bajo, vamos, poco Vamos, patas guión, bajo de guión, bajo palomitas. Y hasta ahí Dice Hola, juegas en PC o Xbox o en Play un poco de palomitas, buenas noches, ¿cómo estás? Juego en Play, juego en Play, amigo Juego en mi, mi consola es PlayStation 4 no, A no me alcanza para las 5 Entonces juego en 4 Este, aparezco Ya estoy en, ya voy a empezar a jugar en línea No sé, si alguien me quiere retar, nos ponemos por ahí de acuerdo Aparezco como C eh, 49 Oficial, C, 49 Oficial, así voy a estar en línea Quien quiera jugar contra mí tenga PlayStation Pues ahí podemos jugar ¿no? Dice te hubiera gustado que Brady jugara con 49 yares cuando dejó a Patriotas. Ah, fíjate que... Juan, este... No, la neta no, la neta no, y no es por otra cosa, sino porque a mí la neta, Brady, se me hace un coreback muy... No es malo, es bueno, ¿no? de los mejores de la historia, para muchos el más grande, por esta cuestión de los anillos. Pero precisamente por cómo se, cómo se dio la cuestión de los anillos, no, no me hubiera gustado que estuviera Brady con los... Con los Niners, porque aparte, no sé Creo que si hubiéramos ganado un Super Bowl Yo la neta hubiera sentido que nos los hubieran regalado Entonces, así estamos chidos Estamos en... Ay, casi entraba, casi entraba Segunda y gol, segunda y gol, ya estamos tocando la puerta Estamos a nadita de entrar Betiski 33 Dice Touchdown Betisky 33, casi Casi Betiski pero hubiéramos sido campeones. <risa> eso sí, Juan. Pero. Nah, no se trata nada más de ser campeones por ser campeones. Hay que. Hay que, que. Que sí sepa, ¿no? Así como que a mí eso de ganar y que te ayuden, pues no, no me late tanto. O ahí sea, están los bloqueos, ahí están los bloqueos. ¡Touchdown! Y estoy Sermon, no sé por qué meter, no metieron allá Michael Hasty. Estoy bastante molesto. Que yo puse a Hasty como el 2 Y aquí me ponen a Sermon Toma fue touchdown Ya vamos ganando señores Ya estamos ganando El bloqueo ahí Vean que bloqueo Stomlinson salió de trampa Juszczyk eliminó al back defensivo Y anotación Ahí está Garopolo feliz Feliz, feliz, feliz 6-0 señores Ya le estamos ganando a los Raiders Y el extra de Robbie Gould es bueno, Robbie Gould Que necesitamos que, que, que afine esa, esa piernita Porque... Alans-Bajo17 Dice ¿Qué piensas del Super Bowl que los teles le robaron a los Seahawks? Ja, ja, ja, ja. <ríe> híjole, es que mira En ese en aquellos entonces, ¿verdad? Yo no le tenía este... Pues no, no coraje porque pues no Pero digamos que no odiaba yo a los Seahawks Ahora por la rivalidad, pues yo cuando hice Super Bowl, la verdad es que sí me pareció un, un robo descarado, se me hizo muy antideportivo. Porque aparte de lo o está, sea, yo tengo un sobrino que, que le va los álfones marinos, así, dice, cañón. ¿A quién prefieres ganarle, patriotas o vaqueros? Espérame, Chris, ahorita te contesto. Este, Acabo de contestarle a Alan y ahorita te contesto. Este. Entonces, este pues Mi sobrino sufrió mucho, ¿no? Estaba chiquito, sufrió mucho, a mí me dolió mucho Porque aparte se lo robaron descarado Se veía de todas luces que se lo querían dar A los aceleros, esas son las cosas que a mí lo pues más no me laten En, en el deporte, independientemente De a quién le vaya o no eso de robarle juegos a equipos, pues no me late. Pues no, no lo disfruté Tal vez ahora sí lo disfrutaría más. <risa> en ese entonces no tanto. Este, Chrissy. ¿A quién prefiero ganarle? No, los patriotas ya no me interesan. Ya no, ya no está por ahí, De hecho, los patriotas nunca me han caído tan mal. Más bien es como un poco su afición. ¿no? Son medio villamelones. Porque ahora ya es la Book Patriot. Book Pat Book Book Book Nation, ¿no? Porque pues ahora ya le van a los que llevan a los Patriotas ya le van a los Bucaneros Entonces yo creo que No eran tanto los Patriotas sino pues Todo lo que estaba rodeando a los Patriotas cuando estaba Brady ¿no? Pero disfruto Definitivamente siempre ganarle más a los Vaqueros de Dallas Siempre es el equipo que ¡Ah! Está bloqueado Kingo. Ese es el, es, el, es el equipo que más detesto en la historia de la humanidad. Los vaqueros de Dallas. La neta. Que la verdad es que pues ya se, ah, Es como que hora de que. Oh, tendría que venir siendo hora ya. De empezar como a este. a reavivar esa rivalidad. Ah, lo que pasa es que los vaqueros están jugando muy mal. Y. Alan muy, están, bajo están haciendo 17, bien las cosas. Dice. La Bookpad Nation XD. Betiski 33. Dice. ¿A quién prefieres ganarle a Brady o a Arayers? Este. <ríe> sí, la, la book La Pat de este. ¿Qué? Book Nation, sí, ahora ya son así. Este, ¿a quién prefiero ganarle? A. A Brady. Sí, a Brady. Rogers no me cae mal, eh. O sea, Rogers, pues, porque nos hemos enfrentado con él. Y se ha puesto chido el asunto, pero pero no, Brady sí me cae mal Rogers, Rogers la verdad es que no Rogers me parece un gran coreback, me parece de lo mejor que ha habido en la historia de la NFL y actualmente para mí si sí está Mahomes, ¿no? Todavía está Verdezón, eh, Brady, sus pues, anillos, pero para mí eh, Rogers es el mejor coreback que hay hoy en día en la NFL. Ah, estaba a punto de pararlos. Pero no me siguen avanzando estos monos. Riders de Las Vegas. Qué raro, qué raro digo, para uno que si ubicó a los Riders. Tantos años en Los Ángeles Y en Oakland De repente Las Vegas Aparte de esos movimientos en la NFL Que uno no entiende y no ve Por qué tuvieron que ser necesarios Creo que los Riders estaban muy bien Ahí, como el de los carneros ¿no? Pues en San Luis la gente los quería Entonces no sé por qué los moverlos a Los Ángeles otra vez Fuerzas, querer meter eh, población a los, a los ángeles O afición y luego dos equipos También a los cargadores, creo que los Que sí los querían ya en San Diego Entonces de repente la NFL hace cosas Que yo, de verdad, de verdad, de verdad No me explico mucho Como por qué o para qué, ¿no? Como dice el meme, ¿para qué o qué? Pero, ay, no la pude mandar bien, bien, bien Vamos a los dos minutos Entre que platico y entre que juego Luego se me va el avión, ¡Vamos! Ari Gamset! ¡El sack! Y vamos a pedir un tiempo porque quiero tener el balón otra vez y aparte vamos a recibir. Estoy jugando Nol Madden. A los que no llegaron desde el principio estoy jugando Nol Madden para que no vean, piensen que, que, que estoy jugando de afresita, ¿no? Me animo. Eh, David Sex Machine, que quién sabe dónde anda hoy. Ja, creo que se deprimió de la apuesta del reto que me hizo la vez pasada y ya nos quiso venir hoy. Entonces ja, me animó a jugar en All Madden ya y ya estoy jugando en All Madden. Pero bueno, vean a Raheem Monster, en la primera mitad, casi 50 yardas, vamos, bien va para un juego de 100 yardas. Entonces, pues es bueno, Alan bajo básicamente bajo no Ya viste lo que dijo Lynch de que teme por la salud de los rivales con el regreso de Bosa. Ford y King Lab. jaja. Esa declaración estuvo chida, ¿no? Porque le preguntaron que... que si estaba preocupado por las lesiones, ¿no? Y dijo, por, por estos jugadores... Y básicamente digo sí, sí, estoy preocupado Carlos Asquivel, Pero el enfrentar Dice Ja, ja, ja, eres el dios del Madden Si sí me acuerdo <risa> Pero dónde está el que me dijo eso Ya no vino David Sex Machine, ya se retiró Vamos No, ahí fue el reto Y me hizo jugar con Mulens. Me dijo, si juegas gigantes con Mulens, Vas a ser el dios del Madden Luego no, aventó todos los empacadores Y aparte yo le agregué este, en el lambo y nevando y aún así gané. Entonces para que no haya dudas. De hecho hoy quería saludarlo a ver cómo, cómo me saludaba el señor David Zet Machine, pero pues no vino. No vino es viernes, a lo mejor anda en la fiesta. Quiero, quiero, quiero, ojala. Ah, me quedan cuarenta y tantos segundos, rápido. Carlos Esquivel 342. Dice: No cualquiera gana con Mullens y sin intercepciones. Ah, qué idiota. Me salió el miolens que traigo adentro. Es correcto, Carlos, no cualquiera gana Y no me interceptaron y al contrario es interceptor Es que vean para qué fuerza ese pase Ah, qué estúpido Estúpido Ahora pues vamos a tener que cubrir bien Porque un guion bajo, poco, guion, bajo, de guion, bajo palomitas dice y no cualquiera corre con Garropolo además porque aparte Garropolo ya no corre o no sé bueno ahora contra los, los cargadores este déjenme decirles que me sorprendió esa corrida que se aventó eh porque aparte no fue nada más correr o sea sí se vio hábil hizo unos cortecitos aceleró Digo, a comparación de cómo había estado después de su lesión, me sorprendió este. ¡Ah, esos cortes que! Me sorprendió cómo, cómo se movió Garoppolo, la verdad es que se vio bastante, bastante bien. Este. Yo creo que, aparte, pues es lo que dice Lynch también, ¿no? Eh, a Garopolo le está bien, viniendo bien la competencia con Lance. Porque se está retando él mismo a, a, a dar más. Y van a sacarme tres, aunque sea. No, ahora tiene otro tiempo. 10 segundos. ¡Ah! Como fui a perder esa. Le tengo que llegar, le tengo que llegar. Está ahí. Van a ir por el gol de campo, sí. Se van a conformar con tres, pero bueno, me sacaron tres. Y era para que. Era para que se hubieran ido en zapato. ¡Ah! ¡Qué idiota! Así que ahorita va a tener que entrar a Trey Lance porque Garoppolo ya se equivocó. Un guión sí. bajo Poco, guión bueno. bajo de guión bajo Palomitas. Dice, ¿por qué no juegas con los Linebackers o la secundaria? Es que sabes Cami, que mí, a mí siempre me gusta jugar con los frontales porque creo que yo siempre he querido que una buena defensiva... Nace en la frontal, el, el resultado o, o en gran parte de, un, de una secundaria, ¿no? como en 2019, este es, es, es el trabajo de la frontal y a mí me gusta mucho jugar con los frontales, pero si quieres ahorita jugamos con el backer, también no? con Warner y con Greenlow también, ¿Por qué no, se acabó el medio tiempo, ganando 7 a 3 sobre los, los, los Raiders de Las Vegas en este último juego de pretemporada, que me causa mucha emoción, además de que porque ya vamos a ver a jugadores titulares, eh, ya estamos a nada, ya estamos a dos pataditas de la temporada regular de nuestro debut contra los, contra los leones de Detroit, guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas, dice Warner Roderys Garland, un guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas Leonard. dice Leonard asterisco a Darius Leonard, no a Warner yo yo sí me quedo con me quedo con Fred Warner la verdad digo Darius Leonard sí es un linebacker de, de, de, de aquellos pero inclusive yo todavía sigo poniendo a Bobby Wagner por encima de Darius Leonard creo que Bobby Wagner es para mí hoy en día detrás de, de Fred Warner El, el mejor linebacker eh, medio que hay Y lo fue mucho tiempo, ¿no? Y creo que ahora ya llegó Fred Warner a, a quitarle ese lugar ¡Ah! No hice los cambios Déjenme hago las ideas por estar platicando cuando va a jugar un, va a jugar un, un snap Garopolo y ya se va a sentar ahorita Vamos a empezar a hacer daño con, con Lance ¿Qué otros cambios voy a hacer? A ver, pues, corredor No meten a Hasty Eso sí me da coraje Este, ¿Qué más? fullback Brandon Ayuk. Vamos a sacar a Brandon Ayuk y vamos a meter a Mohamed Sanu. Ya vamos a sentar a George Kittle. Un guión a bajo Willy. poco, guión bajo de guión bajo palomitas. Dice: A mí me gusta más Leonard porque sirve más para el Blitz. Es más fuerte. Lo que pasa es que Leonard. Bueno, no lo comparo tampoco con Patrick Willis. Eh, Leonard, este sí, tiene muchísima fuerza, es que a mí lo que me gusta de, de, de Fred Warner es, es, es que es más híbrido, si bien no tiene, no tiene la carrocería de Leonard y ese peso, ¿no? Que puede deshacer a corredores y al que quieras, Fred Warner es todo terreno, o sea, además puede, como jugó como un safety, en las coberturas de pase nadie le llega, ¿no? Ni Leonard, ni el que me digas, entonces creo que por eso a mí me gusta más de Fred Warner. Además de que es 49, entonces, este, pues ya eso le da el plus. <ríe> no, otra vez. Estúpido. Ah, estoy equivocando. Horrible. Estoy dejando ir el juego, no lo puedo creer ¡Carajo! Un guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas Dice Warner es más para el pase y Leonard es más para el blitz Sí, Leonard, es muy bueno para los blitz Lo que pasa es que también por sistema a, a Warner No lo mandan tanto a blitzear Y los Colts sí son más agresivos Entonces su eh, sistema de los Colts sí juegan más con cargas Quiero ver si este año Demeco Ryan Se implementa eso, aunque Demeco Ryan Por lo que estoy viendo eh, Va a empezar a blitzear más, pero con packs defensivos Creo yo ¡Ay, casi me la llevo! Con Fred Warner, hablando de Fred Warner Ah, qué coraje Un guión bajo poco guión bajo de guión bajo palomitas Dice Bueno, me voy a cenar regreso más tarde Aprovechito, provechito Ahí está, cómo no Ahí está Bien Three green low. Regresándole el balón a los Freydiners Después de dos errores garrafales de Garoppolo, es hora de ver a Troy Lance en acción. No, para ganarse la titularidad en la semana 1. <risa> Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Al, al, al, bajo al 17. Chico, Troy Lance. Dice, ojalá los Colts le saquen el partido a los Seahawks y Rams XD. Sí, ojalá que sí, pero es que también sabes qué onda. Los Colts parecían o pintan de los favoritos en la Americana, ¿eh? Por ahí yo he platicado con un amigo y yo a los Colts los vemos como fuerte candidato, tal vez para tumbar algunos eh, pesos pesados. Betiski 33. El problema es que se les lesionó Carlos ¿Crees que trae inicio la temporada? Mira, supongamos que esto pasara. <ríe> sin duda inicia la temporada, ¿no? O sea, creo que este juego también. Vamos a ver qué, qué, qué trae... Eh, Lance, pero... La verdad es que dudo mucho que inicie... Sí creo que va a ser Garópolo... O sea... Garópolo va de inicio... Pero yo no sé por qué empiezo como a... Corre, corre... ¡Jala, cala oh. Empiezo a presentir... Que a Shanahan como que ya le urge meter a Lance... Pero... Le falta, todavía le falta... O sea, la, la pretemporada nos ha dado una idea... Nos ha dado un... Um, uh, ¿Cómo decir? Pues sí, apenas hay una somadita a lo que podría ser Lance, ¿no? Pero sí creo que trabajar el sistema de Shanahan... Miren, Garoppolo lo decía. Que le costó un año completo aprenderse... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jala, jala! ¡Ah! Un año completo aprenderse a todo el sistema de... De, de Kyle Shanahan, bien. O sea, dominarlo, ¿no? entenderlo, procesarlo Lance, yo no dudo que aprendiéndose el sistema va a ser una cosa bestial Pero, o sea, relativamente, ¿qué lleva de abril? Lance Sion bajo 17, 5 meses. dice Pero Wentz y Nelson ya regresaron Se ven bien aún que no han confirmado si estarán en la semana 1 ¿Wentz ya regresó? ¿Cómo crees? Si yo cuando se lesionó? Eh, bueno, la verdad porque no estoy tan enterado a veces de otros equipos Me la paso viendo lo de los Niners pero yo había, yo vi que era para fuera toda la temporada lo de Carson Wentz. Órale, esa noticia sí me, sí, me, sí me sorprende. Ahí está, otro primero y diez. Estamos arrastrándolos por tierra. Vean ya Raheem Monster. 105 yardas en un acarreos Mira eso, esa no me la sabía de. De, de, de Wentz, órale. Nelson, Nelson ni siquiera sabía creo que estaba lastimado. <risa> hala, hala. Vámonos, ahí está. Todo con Monsters, Todo con Monster. Ya vamos a darle otra anotacioncita a Monster y. Eh, ya vamos a ver si ahora sí me dejan jugar con Hasty. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Yushev! jala ¡Oh! casi! ¡Primer dice sí! gol! Dice: No, ya regresaron, jaja. Fue una pequeña cirugía nada más. Ah, pues mira, entonces eso para mí. Regresa a la, a la contienda a los Colts, ¿eh? O sea, digo que yo también tengo mis dudas con Carson Wentz. Tampoco. Tampoco sé es si. No. Tampoco sé si Wentz vaya a ser la respuesta de los Colts. Creo que en Filadelfia se nos fue apagando poco a poquito. Pero si es lo que los Colts están esperando. Este, ah, no, pues sí, pudiera ser que los Colts le ganen y nos hagan el favor de ganarle a, a los Seahawks y a los Rams. Nada más que no nos ganen a nosotros. Eso sí, por favor. ¡Ah! Chi. Capturaron a, a, a. Sí, Me están Ah, me están deteniendo Tercera y gol, demonios Touchdown Ah, no, se le cayó La tenía Sanú! Fuera Sanú! ¿Cómo deja caer esa? ¿Cómo deja caer esa? Vean, hasta Kindle se lamenta. Ahí estaba. Vean, la tenía, ahí estaba. ¿Dónde la quieres? Hombro interno. El esquinero no sabía dónde venía, ni modo gol de campo. Vamos a amarrar 7 de ventaja. Ahí está, Robbie Cole. No, por el centro, casi por el centro. 10 a 3 sobre los Raiders. Ah. ¿Qué noticias me acabas de dar? Este Alan. no sabía que no 17. Dice. Yo le doy el beneficio de la duda. Wells tuvo temporada casi de MVP con Frank Reich y ahora regresa con él. ¿Sí? Eso, eso podría ser lo que le ayude No, la verdad es que Yo no es que no me guste Carson Wentz Lo que pasa es que creo que siempre me quedó a deber de, de lo que hizo la, Cuando estuvo con este señor Y la primera temporada Pero después se fue apagando A lo mejor tuvo que ver el sistema ¡Muere! Fútbol, fútbol, agárralo Ay, no puede ser, hasta sacó yardas Qué loibosa Una yarda y con esta jugada se acaba el tercer cuarto, señores. Vamos ganando por 7 puntos apenas a los eh, Raiders de Oakland. A todos los que están viendo ya esto en la simulación de, del Madden, eh, ¿no? Ahora, hoy sábado o domingo, no sé cuándo lo estén viendo. A quien ya lo esté viendo, este, venganse acá Twitch. Aquí en Twitch hago las transmisiones miércoles y viernes en vivo. ¡Ay! Si sí los alcanzó a sacar. Y aquí podemos platicar y podemos cotorrear ¿No? Como estoy platicando acá con Betisky Con Alan, un poco de palomitas Con Chris y Lady, con Julio, Con eh, quién más Carlos Con todos los que andan por aquí Entonces aquí podemos platicar más, vénganse eh, a, a Twitch, ¿no? Únanse a Twitch Y aquí podemos platicar y compartir más cosas En vivo y a todo color Alan-17 bien. Oh, ¿Qué opinas de que nos dice Forty Winners XD? <risa> Si fue el mejor apodo que se les ocurrió La neta está muy chafa ¿no? O sea de Chillón Un equipo que tiene cinco anillos de Super Bowl O no va a ser Chillón Entonces, no, Ese apodo creo que le tendrían que echar Más, más creatividad ¡Los paramos! ¡Los paramos señores! En el kickoff Viene Ayuk al regreso. Y el sí. Rompe un tacleo, ya no lo rompió el otro. Desde la 27 vendrá el drive. Este tiene que ser matón. Tenemos que, que ganarle a los a los Raiders porque es como echarles la buena vibra para este domingo. Recuerden que a las 3 de la tarde es el juego contra los Raiders en el, en el Levi Stadium de Santa Clara, California. Y, eh, ojalá podamos eh, despedirnos con una victoria en la pretemporada. Ahora sí me gustaría ganar. nosotros no me importaron tanto, pero creo que esto le podría llegar de, de ganar a la, pretemporada, a la temporada regular. Siempre es, es bueno eso. Pase ahí con Hero, Kiro movimiento, ah no es Willy, ya, ya sentamos a Hero, está Ross Willy, bien, pase de Lance, entonces ojalá, ojalá ganemos este domingo contra los contra los Raiders, creo que sería iniciar con el pie derecho ya el, la pre a la temporada. Alan Sion bajo 17. Dice: Yo sí lo he notado en algunos. Varios están enojados por la calificación de lance en Pro Football Focus. Jajajaja. Pues es que sí, la calificación de Pro Football Focus ya les había dicho de, de la transmisión pasada. Respeto mucho a Pro Football Focus, pero a veces, a veces yo no sé. Eh, esas calificaciones que onda, ¿no? Me parecen demasiado. No sé. Hay que tomar en cuenta factores ¿no? Justin Fields juega mucho tiempo A comparación de Lance O ha jugado en la pretemporada eh, eh, Trevor Lawrence obviamente Zach Wilson que Zach Wilson se ha visto bien Mac Jones se ha visto muy bien pero estos equipos tienen sentido de urgencia, necesitan ya sus corebacks en la semana 1. Trey Lance no ha jugado ni lo mismo, ni en tiempo, ni en volumen. Y ha entregado mejores resultados porque si nos vamos específicamente a qué es dar resultados, pues Lance ya tiene tres pases de anotación en dos juegos, ¿no? Y eso pues, es lo que más esperas de un coreback. Sí, la ofensiva de los Niners, pero no ha jugado ni siquiera con una ofensiva titular. No me quiero imaginar cuando ya esté contra con los titulares. Obviamente también jugando contra defensas ya más bestiales. No, no... No defensas de tercer y cuarto equipo como las que ha enfrentado. Y va junto con pegado, ¿no? El, el, el, la pregunta de si yo quisiera ver ya a Lance eh, debutar, creo que todavía le falta. Todavía no. Este... Pero... Eh, ya se me fue la avión. <risas> pero este... No, creo que todavía le falta a Lance. Y creo que por eso lo han calificado así en Pro Football Focus, basándose en números, estadísticas, bla, bla, bla. Pero una cosa es lo que dicen las estadísticas, los números a veces son muy fríos. Y otra cosa es lo que nosotros vemos en el campo. Creo que, creo que todos nos hemos dado cuenta realmente de que Lance tiene un, un gran potencial y que puede ser el... el, el, el Cómo decirlo por pues lo que estábamos buscando, ¿no? Hace y, y sobre todo Shanahan. Bienvenido, bienvenido. Se abre el hueco, está. Y ahí está. Jalen, creo que ya había rebasado la zona de gol. ¡Ah! Me lo van a anular. Y había encontrado a Jalen Hurd Sí. Ya había rebasado. ¡Ah, me lo van a anular. Chi, sí, carajo. Game, me está enojado, enojado Pues ya, no te enojes, muchacho. Te la. Me la regresaron. Tercera y siete. Okay, Ni modo. <risa> Ahí está. ¿Cómo no se pudo en la primera? Ahí está en la segunda. Touchdown de Trey Lance. A Jalen Hurd. Jaja. <risa> Ya ganó un trofeo, throwing dots Eso es Vean, ahí está Ahí está, vámonos Ojalá, pero yo creo que es la última vez que vamos a ver a Jalen Hurt en un campo Aquí en el Madden Tal vez el domingo algunos snaps Pero yo creo que ya lo de Jalen Hurt Este, ya es. va a ser historia Qué lástima, tenía mucho potencial A mí me gustaba mucho lo que vi de él Pero pues no, no. Una de esas historias que no se lograron ya vamos ganando 17 a 3 hermanitos eh, Buen buena augurio para el domingo eh, Quedan menos de 2 minutos Supongo que van a empezar a jugar en serie Les quedan dos tiempos fuera Y este pues bueno Va a ser el, el... Acabando este juego a la Alan que dice Alan Dice no puedes hacer reduction. Eh, creo que si sí hay red options. Creo que si sí hay ahorita las busco si quieres ahorita busco con las red options. Ahorita a jugar también con los backers. Por ahí me dijeron que juegue con los backers, ¿no? Vamos a jugar con los linebackers. Vamos a dejar que la frontal haga lo suyo. Vamos a jugar con Warner. Jugar a la zona del flat. Pero yo los voy a cazar aquí. Sí, ahí está. Vamos. Primero y 10 Primero y 10 Ahí está. Eh, bien cubierto y Bosa llegó a la captura. Segunda y 20, señores. Segunda y 20. Estoy otra vez con Warner. Warner, Warner. ¡Vamos! La cobertura de Warner y le llegó a la Ford. <risa> Sí, yo sé que tengo que jugar mi, mi zona Pero no me importa, ya vi al hombre que se estaba escapando Y lo seguí Tercera y 20. Tercera y 20. No sé quiero ya está Va a tirar a la banda, ¿no? Tiro profundo ¡Y ahí está interceptado! ¡Emmanuel Mosley! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Emmanuel Mosley! En la intercepción y ya, vamos a matar este partido. Vamos a buscar una read option. Porque de que hay read options, sí hay read options. opción creo que nada más hay play option. A ver si me acuerdo cómo son los botones. A ver si no cometo una estupidez. ¿Ven? Bueno, Ah, nomás hice la finta <risas> Ni la pichó Nada más tengo esa, esa Bueno es la que encontré Esa triple option <risas> Qué ridículo Las RPO eh, Ahorita tengo las RPO Lo que me gusta mucho es jugar play action Porque creo que es lo que va a jugar Mucho Lance Así es un poco el sistema De Shanahan ¡China! ¡Pica, Trey Lance! ¡Ay! Y es que lo ten, cuando lo tenía no lo solté. Y lo solté demasiado tarde. Y les doy vida a los Raiders con 53 segundos. Ya, que... ¡Tonto! ¡Estúpido! <risa> Vamos con los backers. Y con los backs defensivos. Vamos a jugar con los backs defensivos ahora. Emmanuel Mosley, Emmanuel Mosley Ahí va a ser una profunda ¡Ah! Completo Van a jugar en serie Ahora con Drew Greenlow Uy, hasta ahí casi La afimileaba, creo Ahora con Warner a jugar Solo el centro Hasta ahí, 13 segundos Piden su último tiempo fuera a los Raiders. Y esto está a punto de concluir. Esa. Esa. Alans guión bajo 17. Hasta ahí. No llegó. Ahí salió. Williams diciendo no, hoy que Bosa regreso mejor. Sí, hace ratito estaba leyendo eso en Instagram, eh, Alan, que... Señores, ahorita te contesto, Alan. Hasta aquí en Canal 49 dejamos la simulación. Le ganamos a los Riders. Eh... Ojalá esto pase el domingo. Nos vemos el, el, el, el, el... Esta es despedida para YouTube. No es para Twitch. En Twitch todavía vamos a seguir otro rato aquí. Vamos a jugar en línea a ver cómo va. Pero despido aquí ya la transmisión para YouTube. La simulación. Ya saben que se pueden unir a Twitch. Y aquí estoy transmitiendo los miércoles y los viernes, ¿no? Muy probablemente. Este... Nos vemos el domingo apoyar a los Niners con todo. Y... El lunes ya hablaremos en el podcast de muchas cosas, por ahí les voy a dar ya las dinámicas para ganar premios. A previo a la temporada voy a hacer algunas transmisiones en vivo y etcétera, etcétera. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Go Niners en YouTube.